¿Cómo te gusta arrancar las partidas de D&D? Que arranque fácil para que los jugadores empiecen cómodos O ya empezar con batallas difíciles y ponernos nerviosos de arranque A mí me gusta arrancar con una cinemática La idea de la cinemática es Establecer el tono de la aventura Cómo va a ser lo que bueno lo que yo tengo pensado lo cercano un pantallazo general de lo que va a pasar Con eso que Por ejemplo la de Anuren fue como una era un pescadito Que, que era ya, por, por tropezones y cosas del azar Que terminó en Salió desde el mar, quedó en un barco Y fue rebotando por ahí Entonces como para establecer lo que va a pasar Y me gusta empezar después de eso Lo siguiente que tiene que suceder es eh, No un conflicto Así como un combate difícil Sino algo más bien como Centro social, alguna, alguna discusión Alguna charla, alguna negociación Mal, lo que sale bien Y Como ya Empezar desde desde Bien bien el inicio Dándole a los poderes cosas para Para rolear Que se encuentren con un con alguien que está estafando A otra persona y que ellos tengan que ver qué pasa o ver cuál es el problema eh, Que se encuentren Por ejemplo Anurem empezó con que Kaiden había, había quedado para hablar con, con Marrel, el capitán del barco, y fue llevada sin saber hasta un, hasta un rincón del puerto donde había gente vendiendo que Esos eran los personajes de Luciana y Bach. Entonces eh, tuvo una discusión con la gente que lo estaba apresando y después hubo un pequeño combate. Pero bien, digamos, sí. Un conflicto social en el que ellos puedan hablar y establecerse como personajes de entrada. Y después, sí hay que tirar unos dados a ver qué sale. Adix, yo tengo una pregunta: ¿Cómo equilibrar lo narrativo con el sistema de juego? Hay que ayudar con las dos a, la, a las dos. Eh, Day Day es un sistema. Ahora que estoy dirigiendo, esto, es un sistema muy mecánico que eh, a veces le, le, le cuesta. Tener foco en la parte narrativa. Así que. Les pido a mis jugadores siempre que describan lo que hacen, que me cuenten cómo su personaje lo lleva a cabo, porque. La idea principal es que ellos roleen el estilo del personaje que quieren jugar. Por ejemplo, eh, Kaiden tiene una manera muy especial de lanzar magia. Painz lo hace con su llave y Cal da como unas vueltas con su, su espada de atacar. Eh, entonces. Cada vez que utilizan alguna de las acciones de su personaje, yo le pregunto, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo lo hace? Contanos, te digo. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué es? Y de esa manera incluís a, a la narrativa dentro del juego. Y también eh, hay formas de hacer que la mecánica cuente la historia. Por ejemplo, cuando hay cuando, cuando hay trampas, por ejemplo. No solo... Tienen que sobrevivir a la trampa, sino Eso ya a los jugadores les da información del lugar en el que están Les dice que Hay alguien protegiendo algo acá Que hay O oh, que en algún momento hubo Entonces La parte mecánica para, para ayudar, la parte mecánica tiene que Dar información o generarle preguntas a los jugadores Y los jugadores cuando utilizan alguna parte mecánica Tienen que escribir un poco De esa manera, vamos Vamos surfeando, no es un balance, no es algo que se quede quieto Es algo que, que va y baja y sube Es medio una ola, hay que hay que llevarlo Alex Estaba peleando contra un boss muy difícil, tanto así que extendimos La sesión hasta las 3 de la mañana Bien Siempre hay que hacer La mitad de nosotros nos quería, queríamos parar Porque sentía que por el sueño perdíamos la emoción Pero la otra mitad quería seguir, al final la dejamos Con el boss a la mitad de la vida, ¿qué se hace en ese caso? Yo... Como te dije, bien. Siempre era de los que quería seguir hasta el final. Pero con el tiempo aprendí que la gente que tiene sueño realmente necesita dormir. Me pasó a mí también. Y eh, está bueno que todos estemos con el mismo nivel de entusiasmo. No importa, no importa cuánto entusiasmo tenga yo de más, si alguien no lo tiene el suficiente. Pero solo porque se está durmiendo, pues si estuviera despierto estaríamos todos eufóricos. Es mejor parar la sesión. Sacarle foto al tablero Así saben dónde está todo A menos que sea online Que queda todo ahí Y se van a dormir Y siguen la siguiente sesión Porque pues Está bueno que estén todos En el mismo nivel de Podrían nada más Están todos ahí Con la emoción de ir A, a, a lo final no va, no, no, va, no, no va a cambiar nada Simplemente se va a poner una pausa Y van a seguir la siguiente pero si están todos en la misma, todos quieren seguir. A mí me pasó más de una vez de, de jugar una sesión re larga y preguntar al grupo. Lo tengo preparado un poco más, pero tal vez sea un buen momento para parar. No, sigamos. ¿no? Listo, seguimos todos. Y así lo fui viendo como... Era. Cordura, Arian. Es bueno tomar personajes con cierto canon y ponerlos en un contexto en el que no deberían, por ejemplo, estar en el espacio. <risa> Idea para mi próxima campaña. O Sanatar como el varón de Waterdeep. Yo te digo que sí. Por una cuestión de que. Eh, una de las cosas principales que hay que hacer a la hora de. de, de tratar de hacer cosas nuevas es experimentar. Y si quieres hacer de Strade en el espacio. puede salir algo genial, Puedes hacer algo con los, las naves estas. ¿Cómo se llaman? Belljammer. O, o otra cosa. Y. Lo importante de Strad es la personalidad de Strad y. Que si, si quieres usarlo en el espacio va a sonar súper divertido y súper extraño Trata de hacerlo lo mejor que puedas Para mí, rueda no Tan atar como el varón de Waterdeep Yo creo que es algo que, que le gustaría conseguir cordura <risa> más uno Con la llegada de las mesas presenciales Por lo menos en mi localidad A mí me gusta hacer un master que le gusta poner recursos Pero siento que mis jugadores no lo saben apreciar Y me da un poco para abajo ¿Debería hablar de esto con ellos o es algo que está muy de cada quien? Puede ser algo muy de cada quien Lo cierto es que... Eh, si vos le, le das algo a tus jugadores, por ejemplo, ellos se van a encontrar un pergamino y vos creas el pergamino y se lo das eh, Y lo agarran y le dicen, ah, ok De mal Gente feo, sí, es verdad Pero Yo no te diría que dejes de hacerlo Es... Es algo genial, es algo súper súper genial y eventualmente te vas a encontrar con alguien que sepa apreciarlo Y esa persona va a dar cuenta que tiene un DM que prepara estas cositas A mí no me sale, yo no tengo ningún tipo de habilidad así de, de, de crafter Pero Luciana sí, y cuando ella dirigió y nos daba las cosas, era buenísimo Era buenísimo así que no lo dejes de hacer No lo dejes de hacer, es, es un, una, una habilidad de DM súper súper interesante para tener y cuando te encuentres a alguien que, que disfrute de encontrar una pista y tenerla en la mano Vas a ver lo, vas a ver lo lindo que es va a valer todo lo que vos hiciste Acá ¿Cómo lidiar con un jugador que se siente que todo es injusto? Desde la decisión del master hasta la suerte de los dados Como DM vos enfocate en eh, En la gente que lo está disfrutando Esta persona ve que todo está, es, es malo Pará la, la partida y preguntale, preguntale con esta persona. principalmente cómo sería que sea justo. Cómo podríamos... Qué, qué, qué acciones debería tomar el grupo para que no se sienta tan mal. Que probablemente no lo sepa. A veces, a veces las cosas... Si te, si, los, dados son, los dados son al azar. Si vos tiras un dado y sale mal, sale mal. Es, es feo cuando una persona está quejando todo el tiempo de todas las cosas que pasan. Es importante que los jugadores le confíen en el DM eh, Lo suficiente como para que sepan Que lo que está haciendo el DM es en, por la historia, o es por los personajes A veces te toca hacer el malo, a veces tenés que ser el villano Pero siempre va a ser en pos de algo mejor Vos tratá de hablar con esta persona y decirle, explícale todo esto, explicarle que lo que vos querés hacer es Que se cuente una vida, que se cuente mejor eh, pero que, que nunca vas a actuar en, en, en contra de esa persona porque sí. En contra de esa persona porque. que vos querés, digamos, hacer mal. Nada más. Y. y te digo, a veces es difícil, ¿eh? no, no todas las personas que, que. que tienen esa actitud. están preparadas como para eficar eh, su accionar. Pero lo importante es que vos se los digas y trate de generar. Ese espacio para que Cambie o Su forma de su actitud, sobre todo Vaquero. ¿Cómo puedo hacer sentir a los jugadores de Quinta, de, de Quinta Edición Que no son dioses y si dicen algo No cometen errores, pueden tener problemas Más allá de que de simplemente luchar, o sea Creo que ese ambiente de que las luchas no son el centro Creo, estoy cayendo mucho En ese estereotipo y quisiera mejorar Deja Modificar los combates que Tal vez haya gente mirándolo resolver todo con violencia. Eh, eso puede generar problemas. De repente van a empezar a ganar fama de cientos, vecinos o lo que sea. O que, que ellos lleguen a un pueblo y sepan las personas quienes son porque pasan peleando todo el tiempo. Lo cierto es que eventualmente puede haber un grupo más poderoso que ellos. que y el grupo le gane es, es, es, es fácil caer en, esta, en esta, esta forma de juego en el que los jugadores son es, creen los mejor, más poderosos del mundo Porque rara vez se enfrentaron contra alguien que realmente le, les complicaba las cosas Esa es otra buena manera de enseñarles Un amigo decía una lección de humildad De que ellos tienen que eh, aprender que no son digamos el centro de todo Que no son lo más importante, que no son lo más poderoso Hay cosas más poderosas pero tampoco es esa de la actitud. Lo que vos querés buscar es que ellos sean responsables con el poder que tengan. Y una buena manera de hacerlo es con gente juzgándolos. <risa> con NPCs que simplemente están viviendo en el campo y ven como ellos, tipo, sacan a gran gente, por ejemplo. Eh, deja de generar tantos conflictos con combates. Que haya conflictos sociales. Que haya resoluciones de que que negociar o usar retórica para... Ellos se violentan, que la gente se aleje de ellos. Alf Reyes. Una pregunta. ¿Qué criterio usas para saber cuánta información proporciona a los jugadores durante uno? <risa> Esta está buena. Yo voy armando los NPCs y les escribo, digamos, cuánta información tiene cada NPC y está dispuesto a negociar. Es una de las cosas que tratamos en los vídeos. Porque... A veces un NPC puede dar toda la información que quiera, o que tenga Pero probablemente va a querer algo a cambio, entonces va a querer negociar Y... Eh, ¿Cuánto es...? Por eso le creo la historia a los NPCs Si es un, una persona, por ejemplo, que trabaja con un mafioso de alguna Algo va a saber del... del ocio de este mafioso Pero no va a estar... Del todo metido en el tema Va a haber muchos baches que le van a faltar Va a haber nombres que no va a saber Va a haber lugares que no conoce, números, etc. Entonces, vos... Al crearle al NPC la historia, más o menos, la, la ficha del personaje, sabes qué tiene. Es principalmente con los NPCs con los que yo revelo información. También se puede revelar información con lugares o con objetos. Y también hay momentos en los que simplemente quiero dar información. Es, a veces una historia me parece tan interesante que simplemente quiero revelarla pago. Pero... Eh, al crearla en NPC, la, la ficha de personaje, vas a tener un criterio bien marcado sobre cuánta información puede dar ese NPC. Y en cuanto a la sesión, va a depender de cuánto, con cuántas personas hablen, con cuánto, cuántos libros lean, cuántas cosas investiguen por su propia cuenta. Eso ya va a depender de los personajes. Pero una vez que vos tenés más o menos información distribuida en tu, en tu mesa, en tu mundo, va a depender más de ellos cuánta información consiguen que de vos. Ya, vos ya la organizaste en el mundo. Ahora los jugadores tienen que empezar a investigar. Nota 122. ¿Qué clase de antagonista te gusta más en una historia seria? Que esté bastante presente en la historia o que aparezca de a ratos largos. ¿O qué tan importante es para vos a la hora de escribir una historia? A mí los que me gustan mucho son los que... Eh, son, eh, está bueno lo que está hablando, porque está hablando de la forma en la que eh, se presenta el antagonista dentro de la aventura. A veces están estos que están todo el tiempo presente, Que los jugadores los ven de cerca que saben que es el malo Pero tal vez no pueden tomar ninguna acción Por ninguna razón o, o como vos decís, que vienen de vez en cuando Hacen sus van. A mí los que me gustan Son los que ellos Eventualmente conocen eh, Escucharon nombrar que Lo primero que les llega a los personajes Es la fama de él. Saben que es alguien Terrible, miserable malo, egoísta todo feo y eventualmente lo conocen y ahí entra el juego de si se justifica esta, esta fama que tenía o no, y cualquiera de las dos es interesante porque tal vez no es una persona pero no es para nada la persona que, que, le di, que dicen ahí por los barrios bajos o peor, es exactamente esa persona y ahora están en una habitación encerrados con ella eh, a mí me gustan esos. E Esa creo que es una buena manera de, de presentarlos. La que me gustan. Es muy importante a la hora de, pre de preparar la historia. Es muy importante. Muy importante. El villano. Siento que. Sobre todo en juegos como DD. Eh, está bueno tener un... Útil tener a alguien que, que los jugadores llamen enemigo. Los libera un poco de la misión principal a veces el villano simplemente está robando otra cosa cerca de donde están ellos y se si lo encuentran te dan cuenta instantáneamente que es quién es ah no dejamos todo lo que estamos haciendo y vamos a resolver esto ahora van bueno. y tal vez se encuentran con el villano o con alguien que trabajaba para eh, haciendo algo terrible eh, eh, es muy importante, porque además Es muy divertido también pensarlo Hay, hay, hay algunos villanos Uno principalmente que de La partida que quedó Era un incubo, originalmente lo creó Luciana pero el patrón de su Trujo eh, Que terminó siendo Un NPC Súper, súper malo que Estaba en todas las, las, las cosas terribles Que sucedían por ahí Y Y, y todos lo terminaron odiando, todos, todos los personajes terminaron de alguna manera relacionados con él y les daba bronca. El día de hoy, que todavía tal vez se acuerdan el nombre, y lo insultan. Ese villano fue un éxito tundo, siempre. Santuri. Si un jugador tira engañar para que funcione una mentira y el otro tira engañar para hacerle creer al primero que se cree la mentira y tiran bien los dos ganando los dos piernas. Uh, el tema es que Tenés que darle prioridad a la primera tirada Si el jugador A mientras al jugador B Lo primero que sucede es que se resuelve esa mentira eh, Si le funciona El jugador B debería creerle, no importa qué Si no le funciona El jugador B puede hacer una tirada de engañar Para hacerle creer al otro Que, le, que se creyó su mentira original eh, porque, porque no es que suceden eh, Daños a tiradas Una después de la otra Como para resolver las cosas fácil eh, Eso es importante Carlos En mi campaña de Everron como DM Quiero jugar con muchos puntos de cansancio Y también quisiera meter puntos de locura y de cordura Tipo la llamatura ¿Es, de, es necesario siempre la tirada a la opción de sabiduría? ¿O puede cambiarse inteligencia? Si vos vas a meter una regla nueva Puedes aplicarla como te parezca eh, si querés cambiar inteligencia por sabiduría o al revés, dale. Eh, no sé. Yo creo que vas a necesitar alguna forma de medir la cordura. ¿Tulu? Oh, perdón, en deide. Y la regla de la zona Tulu es realmente muy buena. Así que... Sí, si querés usar inteligencia, dale. Suena bien. No creo que haya ningún problema. Lo que sí, establece la regla y... De explicar a los jugadores cómo, cómo funciona y sobre todo cuando la pierdan y cómo se recupera, súper importante. Son las cosas que ellos van a querer saber. Carlos, a mi parte de 6 jugadores nivel 3, quisiera darle un objeto mágico poco común o común, tipo la Bag of Holding, Poison Dagger, Staff of Defense, Rain Protection, etc. Un consejo: dáselos eh, A mí me gustan mucho los objetos que tienen utilidad, pero también está bueno darle objetos que los jugadores sepan que sirven, porque. A veces pasa que le das objetos de utilidad y se los olvidan, o no los anotan, o no los usan Pero si vos le das una espada más dos, la van a tener en la mano siempre eh, eso es importante Y la Bag of Holding, no es un objeto complicado que te genere problemas Está ahí y es re útil para los jugadores eh, De hecho está bueno, borran cosas ahí que se la roben Está genial y, y es un objeto que no va a generarle complicaciones a nadie eh, motor de preguntas recopadas Muchísimas gracias por hacerla, no se vayan nos voy a dejar con el auto y vamos a ver a quién le podemos hacer Así sin Gracias por pasar, chau Para, antes de irnos No se olviden, hago 3D Las miniaturas de los personajes las vamos a compartir por todos lados Que eh, nos vemos, chao